saludos comunidad biocéntrica la semana pasada eh, anuncié que iba a tomarme un descanso de los vídeos durante una temporada y la avalancha de mensajes que he recibido tanto a nivel particular como a nivel de los comentarios en youtube y por facebook también ha sido tal que la verdad es que estoy estoy realmente emocionada muy emocionada cuando yo empecé a hacer los vídeos eh, en el canal de YouTube para nada tenía la expectativa de que tuvieran la repercusión que están teniendo. Así que realmente estoy muy y muy y muy agradecida por todos los comentarios, por cómo está eh, llegando el mensaje y por, por, por, el, por el uso que se, que se está dando ¿no? a este mensaje. Así que muchísimas gracias de todos los mensajes que me enviáis, he estado revisando cuáles son eh, las causas que inquietan más o que preguntan o que generan dudas más entre todas las personas que me enviáis mensajes. Y, eh, y he deducido que tienen que ver con el rol de la facilitación. Cómo ser la facilitadora y el facilitador que soy yo. ¿Cómo soy yo? Porque la facilitación, si bien es, es, tiene una manera estándar, teórica y estructurada, tiene que ver cómo como yo me muestro en el mundo. Entonces, todos los vídeos que están acompañando la teoría y amplían el, el, y desarrollan la teoría de Rolando Toro, eh, están ayudándoos, por lo que deduzco de los mensajes, están ayudándos a reconoceros como la facilitadora y el facilitador que cada una es. Entonces, como voy a tomarme un descanso en los vídeos de la teoría de biodanza y delante de la inquietud que mostráis con, con los mensajes que recibo, he decidido abrir un espacio en este mes de agosto de cuatro sesiones en las que vamos a profundizar sobre el papel de la facilitación de, de biodanza y de espacios biocéntricos en qué facilitador y facilitadora quiero ser en descubrirme en, en mi ser en el mundo como facilitadora cómo facilitar ese inicio cómo cómo crear ese inicio de grupo que en el que sé muy bien cómo hacerlo a nivel teórico, pero cuando estoy en la experimentación es ahí donde todavía no la tengo y necesito adquirirla. Y en ese proceso de adquirirla, pues me suelo encontrar sola, solo, eh, sin apoyo, con, con dudas existenciales, dudas teóricas también, con dudas y miedos. De si estoy haciéndolo correctamente, si no llego con, con sensaciones de decir no lo estoy haciendo bien porque no viene gente, porque la gente no se compromete. Todo es un proceso para consolidar un grupo. Entonces este proceso podemos vivirlo sin sufrir en el sentido de que cuando podemos compartir nuestras inquietudes, nuestras experiencias, las dudas, los miedos, incluso las alegrías, los éxitos, los logros, todas y todos crecemos. Y no solo crecemos como colectivo de facilitadoras y facilitadores de biodanza y espacios biocéntricos, sino que crecemos como tribu humana. Y este es el sentido de este espacio que quiero abrir ahora en agosto y que eh, voy a estructurarlo un poquito para ofrecértelo, para que puedas disfrutar de él, que podamos disfrutar de él y compartir los saberes dentro de una estructura eh, metodológica de educación biocéntrica, del método integrativo biocéntrico en el que yo soy, mm, eh, estoy formada. Entonces... Eh, si te interesa, ya te digo que va a ser a partir del día lunes 8 de agosto y serán los cuatro lunes que hay en agosto a partir del día 8, que son día, déjame que lo observe aquí, día 8, 15, 22 y 29 de agosto. Del 20... De las 20 horas a las 21.30 en horario de la península ibérica. Y entonces tienes que hacer el cálculo para tu horario en, en tu país. Porque sé que tengo muchísimos y muchísimas fácil, eh, seguidoras de, eh, de la mal llamada América, de Aviyala. Entonces eh, adap puedes adaptar tu horario. El precio ya te digo que va a ser un precio simbólico porque lo que realmente me motiva es llegar a cuantas más mejor, a cuantas más personas mejor y que podamos acompañarnos en este proceso cuando estamos acompañadas vamos generando un estado de confianza y de seguridad que transmitimos a las personas de nuestra comunidad ya sean los participantes o incluso de nuestra comunidad eh, biocéntrica local y podemos seguir generando sinergias de, de facilitación de proyectos que puedan surgir dentro de la mirada biocéntrica entonces te, te invito a que permanezcas atenta porque bien prontito te voy a, voy a compartir contigo el programa de estas cuatro sesiones y te voy a detallar exactamente cómo vamos a hacerlo así que Agradezco de corazón eh, que me sigas en las redes, eh, que difundas el mensaje, que te gusten estos vídeos y que, y que te sirvan en tu proceso de facilitar y de ser agentes de evolución de la vida. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Amor y servicio.